Y sin armas Yo no tenía nada eh, Yo me he cargado a uno, eh Yo siempre me cargo a alguien, tío Yo no tenía nada, he intentado avanzar, ya, ya, ya, avanzar ya, ya. Para pasarme al de la casa y resulta que me encuentro con otro pelo Tonto Luego ese me ha matado en un escopetazo Yo no entiendo, yo lo veo super lagueado, tío Y, y él me mata súper bien Es que no lo no entiendo, tío, no lo no entiendo Estar en su servidor o algo, no sé Y él me verá de puta madre y yo lo veré mal voy a echar este y me pido ya chavales Ay, venga la camita busco sí. a la ver si dura un poco pero tres horitas ya pues si no ha estado mal tres cuatro no ganado dos nada más para jadeando sí. aquí tenéis a vuestro campeón Sigue mi camino para ganar Soy la líder de salto No os preocupéis Toma, que saltar, cuida. vosotros eh, Soy la líder de salto, preparaos Vamos a la nivel Aterricemos aquí Calla, que, que he, saltado, he saltado en solitario Que no me he dado cuenta, ¿por qué, eh? voy detrás vuestro, eh Qué falso, tío Muy pronto ha saltado, más cheliz. A 800, 900, creo Va <risa> gente, eh Va gente, adelante, eh. Caen detrás yo mío, aquí, ¿eh? eh. Y yo creo en el centro. Están abajo en es que el bidón, están abajo en el bidón ahí. Ronda uno. Empieza la cuenta atrás del anillo. Disparando. Dos muertos, ¿eh? Vale, vale, sí, contigo. ¡Buena, buena! ¿Dónde están los cadáveres? ¿Aquí hay uno? Estaban Recagan aquí no. los dos, Me estaban en los más bidones más de, de aquí. Los he visto yo, que he saltado detrás vuestro. Falta uno, ¿eh? Lo oigo, lo oigo, ¿eh? Contacto. Ahí. Eliminamos a todo el Fantástico. Este, el pobrecito, era malo. Vamos de bueno. Aquí hay una Buah. Hemos morado. Como lo estabilizador ¿Cómo? amarillo. Aquí está Aquí todo lleno la tienda. De eh, hay una carabina por ahí. Hay una Me carabina por que ahí. ¿Dónde? Todo esto. Os cubro. Se ha Ahí tenéis que curaros, eh, chavales. De estoy deseando conocerla. Mito bombonas. He cogido de dos cabies, tengo, eh. tengo aquí una grande, me la meto. Mis escudos. Bueno, pues ya estoy, ya. Apayado. ¿Qué? A mitad ya. Usando Garfio. Había una carabina por ahí, tío. Si, sí, la he dejado ahí, Dios. ¿Dónde? Ahí. Aquí está. Hay una R301, arma de dotación, muy fiable. No sé si jugar con la VOL, tío, que decís que es tan buena. Te he dejado un cargador lila arriba de Bolt, eh. Sí. Sí, voy a cogerlo. ahí estaba. Ahí estaba la carabina. Sí, ya lo he visto. Voy a jugar con la VOL, venga, a ver qué tal. Venga, vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Espera, eh, que voy a poner la tienda otra vez. Está limpio eso, Templar. No, pero había muchas cosas que me hacían falta. Bueno, ya lo habéis cogido. Bueno, esto. No hay cerrada. R45 no hay. Vale, voy para allá, eh. Voy para allá. Y balas tampoco estas. ¿Has mirado la casa esta, templada. Eh, esa que bueno, yo ¿Puedo? No, esa de ahí no A ver, es que no sé cuál es A ver, me ah, ya, está, ya está vista ya las ya, Sí, que está eh, sí que esa ya. es la que yo he caído ahí Sí, ha caído al principio No se puede subir, compadre Yo estoy arriba Atención. Me voy a ir al mercado ese, igual ¿eh? sí, vale, hay ver, Hay un escudo morado, sí, sí, sí. he visto un escudo morado aquí dentro, ya dentro del siguiente Lo siguiente veo con ya. la loba No, es un fénix, tío Joder... Bueno, pero hay escudo azul, hay de todo. ¿Hay Fénix? Aquí hay un kit Fénix. Usando Garfio. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel no, Garfion. Nivel 2. Necesito estaba yo, eh. Para cuando ponga la tienda cogeré. Ahora te pongo. Aquí hay una mira, un... bueno, Mejor que la mira normal del arma. ¿Alguien quiere comprar algo? <risa> Turbocargador 2. <risa> <con chedi> <risa> Turbocargador, eh. No, pero no tengo. Llevo la. Pero ¿quién lleva puede... la de rayos? Ya, también, pero sí, no la puedo cambiar. No la puedo cambiar ahora. No es con la falda y mato mucho, ¿eh? Eso claro, no sé. me esperaré a la siguiente tienda, a ver Para sacar la jabo y el turbo cargador claro. A ver si veo un libro Es que... Qué putada, es verdad no, no he caído yo, tío Es que no estoy acostumbrado No, te... Tengo la, la esta, la Helmock pelada, tío Sin cargador ni nada no puedo sacarlo, oh, joder uh -huh. Bueno, pero llevo la tienda al 50 de carga rápido, ¿eh? Hay un hemlock. Carga Oye, no te vayas mucho. Te pierde el luteo. Gente ¿Eh? Vente, para acá, vente Los pa he acá. oído, los he ¿Ah? oído por ahí. Míralos, míralos. No, ¿sabes? ya te han visto. Cúrate esa vida que te falta. Curándome, las espaldas. ¿Vienen, eh? No es el pancho, mierda. ¿Dónde están? Los he escuchado, ah, por no disparado Ah, en el Franco desde allá. Desde 272. Vale, en la ventana. Ahí está. Guancho, cuidado, cúrate. Nos pusean. Ya ver si Me he quemado. Sí, estoy okay, Dale, A ver, dale. Si no muere, tío. Si no muere. Wow, tío. Buena, buena. <ríe> me que Madre mía, lo que le metí. Yo no moría eso. Me ha saltado, me ha saltado, corre. Me he tenido que ca cargar... Aquí, tú no cúrate, Yo reíbo! tú cúrate! Viene gente. Sí, viene, sí. sí. Tira granada. Va cuidado granada, no vengáis para acá, ¿eh? Me tirado al poder, eh. a ver, ¿para que no entrego? Me cura aquí, me cura aquí. Me cura aquí, templa, eh. El enemigo eliminado. Ha subido, chévere. eh. Le he metido, le he metido un montón. Buena, un buena. revivo ah, wow. revivo. Eh, Juancho, ¿te has dado cuenta de la casa? ¿Lo que hace la casa? ¿Te has dado o sea, cuenta, no? Vale. Pues quédate con estas cosas, compi. Oh no, puta, ese que no moría. Madre mía. Al menos lo ves con tus ojos. Buena, Sheriff, tío. Madre mía, qué reventada. Con el ¿no, Templa. Sí. Aquí tenéis morado, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Una cosa menos de qué preocuparse. Tú te vienes conmigo esta noche. Chau tú a tu boca, ¿vale? te pica un ataque Están que lo pala. rebalan ahora. Están que lo rebalan. Madre mía, para los que hay aquí. Va, si hay cosas aquí para coger, no sé ni lo que tengo. <ríe> eh. Que digan que la loba es una mierda, la loba es la hostia. 500 balas de energía. Uf. Madre mía. <ríe> Lo que nunca se encuentra por ahí. Es una gozada poder coger las balas a diestro y es siniestro, tío. Eso está muy bien, eh. Gracias, respawn. Necesito ba baterías. ¿Tenéis baterías? Una tengo. Tengo una solo. Va bien. Vale, vale, pues nada. Pequeñas tengo cuatro. Bueno, pequeñas pequeñas no ha hecho falta movernos, una, tío. No, no ha hecho falta movernos, tío. Han venido a la casa como locos. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva, útil para conseguir una ventaja estratégica. Este tiene 12 píldoras, tío. Voy no sé, ponerme la R99, fíjate, quitarme la line. <risa> que no tengo cargado el peso, bueno. Madre es que me jugada así, Vale. En la casa, Juancho, ¿eh? Y, y madre mía. Pelotones, eh. Estamos bien. Estamos en el medio del círculo, eh. <ríe> Hay granadas aquí abajo, por si os hace falta. ¿eh? Voy a quitar la tienda y voy a poner una nueva, por si os hace falta coger algo urgente. Pero la pongo aquí, eh. La pongo aquí dentro del cuarto, a ver si me deja. Vale. Aquí, de así, aquí dentro os metéis a lootear, a ver si se puede entrar. No, no se puede entrar. Bueno, da igual. Es que dentro del cuarto de baño la tiene que dejar fuera. Coge aquí escudo, que, aquí que escudo, deja que el Hay un evo aquí. Aquí hay un evo escudo, nivel 3. ¿Estáis a punto para infligir daños? estrategia. Eh. Voy a quitar la tienda, eh, por si sale en el mapa. ¿Cuánto debo, tío? <ríe> Ese caja aquí y de todo aquí, madre mía. Hay que, atraer, hay que atraerlos a la madrigera ahora. ¿vale? Escucha que cuando alguien venga aquí y vea todo esto va a flipar. Lo malo que si sí, entran a pelear aquí con nosotros y también pueden coger los escudos, ¿sabes? Sí, pero si volvimos a las puertas. Sí, sí. A ver dónde cierra. Los veo, por, por ahí sí, una de de que vengan Disparo Sí, eh. sí Llevan no Franco, creo, ¿eh? Bien, bien Mira, la antigua ataque aéreo, ¿eh? Se están pegando, tío Se están pegando, sí Pero escucha, pegando. son dos pelotones y nosotros falta uno No ha muerto nadie Están lejos Espera, espera, Juancho, espera, Juancho, Juancho, espera claro, claro, claro, ¿Queréis claro, claro, avanzar? Claro, claro. Tienen Franco, bueno, ¿eh? Y el Sentinel, ¿eh? Con la carga esa, ¿eh? Están lejos, tío. Los hacen... ¡Buah, 30! Le he quitado Ay, el escudo, está ¿eh, Juancha? Está, está en vida ya, ¿eh? Está en sangre. Sí, sí, pero estamos lejos, ¿eh? Recargando. Mira, mira, han tirado una granada y humo. Humo. Te falta un pelotón, ¿eh? Como nos venga... Eso he es eh, lo que hay que tener cuidado. Ahí va. No se ve movimiento, eh, chavales. Ahí sigue, ahí está. ¿eh? Sí. Estamos mal en estar los tres juntos, ¿eh? Sí. sí. Allí... Un... Dispersaos un poco, por si nos viene a alguno que solo joda a uno, no a todos. Allí hay una amenaza. Cuatro pelotones eh, aún, eh. Derecha, no de derecha, ¿Eh? derecha. ¿Eh? derecha, Ahí están, vale, ya los he visto. Ahí. Vamos para la casa, volver para la casa, volver para la casa. No, Juancho. Volver para la casa, tío. Volver para la casa que nos rusean ¿eh? y nos joden. Ya, ha tengo un escudo de esos. ¿Cómo te han dejado, Juancho? Escudo de emergencia. Escudo de emergencia <risa> estaba <risa> arriba. Quita, quita, quita. La está eh, vienen, eh. Es humo tuyo, Che. No, está aquí abajo. Cuidado que nos vienen, ¿eh? Les, estoy quitando, le, granada, les estoy quitando verdad. todas las balas. Un segundo. Recargando escudos. Vienen, ¿eh? Sí. Ahí está. Busquemos una posición ahí. Cuidado las granadas, Sheriff. Avanzando. Ha Me jodido vio. la tienda, claro. <risa> Está tirándonos humo. Me ha tirado humo. Vale, les pusean, eh. Eh, si mueren, vamos, eh. Vale, vamos. Uno ha muerto, eh. Ha muerto, ¿eh? Yo voy, eh. Yo ahora quiero sangre. Vamos, vamos, eh. Estoy aquí ya, eh. Vamos, estoy saliendo. Vamos. Uno menos. Vale. Cuidado, eh. Enfrente, Falta el otro pelotón, eh. Están viniendo, están viniendo, sí, sí. es que a el poder. Ya ha muerto uno, eh. Buah, cuidado, eh. ¿Esta? No lo veo, eh. Está, muerto. Cuidado, eh, me tengo que curar, eh. Por detrás, por detrás, uno se ha metido a la casa, a nuestra casa, se ha metido uno. Ah, vamos, vamos para atrás. Aquí hay uno. Vente para aquí, templario. Se ha metido uno aquí, eh. Vamos por él. Se está curando. ¡Muerto! Está por aquí. Está reventado, eh. Falta un yonki, eh, que se ha revivido. ¿Y el yonki que he matado? Uno mata matado aquí, muerto. ¿El yonki? Muerto. Por aquí han hecho un portal detrás mío, eh. He, no, matado, me me he matado a uno y se ha revivido, tío. ¡Viene, viene! Contacto con amenaza. Ahí, ¿eh? Los enemigos... ¡Uh! ¡Arriba! Cuidado, Recargando ¿eh? Nada, está fuera, chicos. cubrir, cubrir la zona que está la tormenta. Sí, sí, sí. No sí. os compliquéis, tío. Estoy reparando vale el otro ha muerto la ventana Tengo un objetivo cerca. tiene que salir ¿Hay? tiene que salir eh, que tiene un portal que no quiero que lo coja eh, el, eh estoy cubriendo es el portal eh. vale vale había visto un poco de calma y la victoria para irnos pues igual, cuidado juancho por favor tengo granadas, yo no tengo eh, para no. tirar ahí. Os doy la bienvenida a la tienda. Tengo justo lo eh? que necesitáis. ¿Dónde ¿Dónde creo, no? eh? ¿Lo ¿Has visto? Están yendo al círculo sí, por allá. No, el círculo estamos nosotros, cabrón. Creo que está rodeándolo. Sí, vamos. Está rodeándolo, vamos. ¿eh? Vale, vale. Tiene que venir por aquí, chavales. Yo la espero aquí. Sheriff, cubre tú. eh. No vayáis juntos, uno cada lado, tíos. Por favor. Ahora sí. Si Estoy viene cubriendo por esta allí. parte de aquí abajo. Vale, yo me voy aquí. si sí, da igual, si sí es uno. Ah, ¿solo es uno? Sí. Claro. Hemos Ahora matado ya. a los dos. Hemos matado a los dos. Ya está, Esta es morirá, la, morirá la tormenta. Esta va a morir a la tormenta. Cherry, mira por la izquierda, ¿eh? Sí, sí, estoy mirando la parte de abajo. Esta muere la tormenta. No lo sé, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Sí, Ahí sí está. Contacto. No, dejo el día. Dejadlo, dejadlo que tiene su de quito, quito, quito. Vamos a jugar con él. Vamos a jugar con él. Es verdad. No, no, quitaros todo. Que se reviva, que se reviva. quitaros las cosas. Dejaros un arma con munición y ya está. Por si acaso se revive. Mataros a puñetazos. Yo por si acaso darte la. Esperate, esperaros, esperaros, eh, esperaros. <risa> <risa> Joder, que ansioso de llevarlo a la baja. Cabrones, que estoy haciendo directo, pero deja que se defienda, tío. Se ha Porque iba a quitarse las cosas. Sois los campeones pues de Qué hinchada me he pegado, tío ¿Veis lo que os digo? Hay que tener mucha cabeza He ido, podía haber salido mal Pero más ha salido puta madre Los he reventado a todos, Juancho A todos los he reventado De la puta jabo ¿te plas? Sí, sí, sí, la jabo Con un destroza, tío Es ¿sí? eso sí, Pero pues el que... cargador hay al poder ahí.